Esmeralda Roque Merejo, joven franco-macorizana, que desde la semana pasada estaba desaparecida, fue ubicada. Ya se encuentra en el hogar materno. De acuerdo con las declaraciones de familiares, fue encontrada en Higüey. Estos agradecen el llamado milagro. Bueno, yo estoy feliz de la vida porque con mi hija, gracias al Señor. Es un milagro que Dios hizo en ella, me la trajo aquí. Y que te media de tu vida, pero... Denutrada, pero ella gracias a Dios que está viva. ¿Cuándo apareció señor? su o sea, Mi hija? Ella apareció ayer, me llamaron, la encontraron tirada en una calle. ¿En la basílica? En la basílica la de Urguera, la tirada? encontraron, me llamaron, arrancaron para allá, ya la tenían en el cuate la tenían allá. ¿Cuántos días llevaba la, ella desaparecida? Nueve días tenía desaparecida. No, vamos a seguir con la investigación, porque alguien la tenía y tiene que ser alguien cercano, porque no pidieron rescate y le estaban dando que comer. ¿Se entiende? Entonces esa investigación vamos a dejarla abierta para que carga quien carga, que lo lleven a mano de justicia. La joven narra que fue raptada por personas a las cuales no identifica, asegura fue drogada, por lo que no recuerda lo acontecido en los días en los que no sabían de su paradero. Yoani Cordero NTN, su noticiero regional.